Imagen de Joichiro Inoue. En los comentarios del párrafo buenos días hijo. Buenos días papá. Tiró su cigarrillo y se metió unas pastillas de menta en la boca antes de sentarse cerca de la mesa del comedor. ¿Por qué fumas tan temprano en la mañana? ¿No te dije que lo limitaras dos veces al día? Le preguntó mi mamá a mi papá mientras acomodaba los platos cerca de la mesa. Bueno, fumé una vez más, así que no rompí las reglas. Dijiste que puedo fumar dos veces al día, no cuando puedo hacerlo, dijo papá mientras sonreía. Sí, claro, como si fueras a parar después de eso. Mi papá sonrió ante esas palabras. Y luego se volvió hacia mí para decirme algo, pero se detuvo y comenzó a examinarme. ¿Qué pasa papá? Arun, no sé por qué, pero hoy te ves un poco diferente, ¿sabes? Es como si la forma de tu cara y las características de tu cuerpo fueran más destacadas, dijo mientras se frotaba la barbilla tú también lo sientes? Yo también. ¿No se ve cada vez más guapo? Exclamó mi mamá mientras envolvía sus brazos alrededor de mi cuello por detrás. Guau. Mi estadística de encanto ya está haciendo su magia. Incluso mi mamá y mi papá que me ven todos los días se dieron cuenta de los cambios. No puedo esperar cómo reaccionarán las damas en la escuela. ¿No es tu imaginación? Tal vez mi camiseta que llevaba se encogió y mis músculos se están saliendo, dije en un tono inocente. Mi Arukun es a la vez trabajador y guapo. Esos ejercicios que estás haciendo en tu habitación están funcionando, supongo, dijo mi madre. ¿Qué ejercicios? Aparentemente, Argun está haciendo ejercicios en su habitación. Esta mañana también, estaba en ropa interior y completamente sudado cuando entré en su habitación. Oh, ejercicios, ¿eh? Ya lo entiendo. ¿Estás bombeando tu cuerpo para tu nueva escuela, eh? Escuché que la academia Q está llena de visoujos Aru. Si ese es tu objetivo, entonces tu padre no podría estar más orgulloso, jajaja, ja, ja", dijo mi papá mientras me palmeaba la espalda y se reía. ¿Eh? ¿Es verdad, Arukun? ¿De verdad apuntas a eso? Sollozo, ¿qué debo hacer? Se siente como si fuera ayer que Arukun mojaba su cama todas las noches. Y ahora está listo para convertirse en un imán de pollo, el rostro de mi mamá se entristeció y sus ojos se humedecieron. ¿Eh? Tus delirios imaginarios se están volviendo locos Kazan. Y además, cuando dije que me convertiría en un cazador de harén, ¿eh? No es eso, aunque es falso, basta, chicos. Solo estoy manteniendo mi cuerpo en forma para estar listo para cualquier situación. Y también, no se vayan volando con su engaño o yagi, Kazan. Eh, bueno, por ahora está bien, supongo. Así que Arun, tu nuevo periodo comienza en 10 días. En ese tiempo, solo acostúmbrate a la ciudad y los lugares. Además, como de costumbre, no bajes la guardia. No que lo harás incluso si te lo digo, dijo mi papá. Claro papá, lo haré. De mis recuerdos puedo decir que somos una familia muy unida. Mi papá siempre es una persona extrovertida y no tiene miedo de dejar el clan por su familia. Siempre dice que no baje la guardia porque fui atacado por algunos miembros del clan cuando renuncié al clan. Esos tipos eran uno de los miembros famosos de la rama familiar. Eran los que solían pelear conmigo cada vez que era un niño, para demostrar que son más fuertes. Por supuesto, con mi taihutsu ni siquiera pudieron lanzarme un solo ataque. Me llamaron genio por mi habilidad física, que tuvo una mala influencia en esos muchachos. Pero tan pronto como se completó la ceremonia de bendiciones y se corrió la voz de que nací sin ninguna bendición, esas mierdas no podrían estar más felices. Recibieron las bendiciones y algunos de esos tipos incluso obtuvieron equipo sagrado. Simplemente hablaron mal de mí todos los días hasta que me dijeron que me fuera. Pero querían más ya que me atacaron un par de semanas después de que me expulsaran. Mi papá llegó justo a tiempo para salvarme de ellos. Por supuesto, no pude mantenerme fuerte por más tiempo porque solo estaba usando mi cuerpo contra poderes sobrenaturales. Mi papá me abrazó con fuerza después de que los bajó. Por supuesto, no se quejaron con el clan porque literalmente rompieron la regla de que uno no debe atacar a otros miembros del clan sin una razón específica. Mi papá solía caminar conmigo cuando era necesario y, a veces, mi mamá lo hacía. Ambos solían decir, no bajes la guardia, cada vez que salíamos o yo salía.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 Mi papá solía caminar conmigo cuando era necesario y, a veces, mi mamá lo hacía. Ambos solían decir, no bajes la guardia, cada vez que salíamos o yo salía. Pero eso no impidió que me atacaran, ya que hasta los 11 años los ataques no se detuvieron. Hubo ataques contra mí al menos una vez cada dos meses. Mis padres se hartaron y fueron directamente al consejo del clan para hablar. Por supuesto, el clan no nos apoyó diciendo eso, no hay pruebas de que yo haya sido atacado por ellos, porque sus rostros estaban cubiertos. Mi papá estaba indefenso en ese momento e hizo lo que los hombres solo hacen por sus seres queridos, se inclinó y pidió detener a los responsables. Ese incidente, aunque es la primera vez que lo hago, me hizo saberlo, me hizo hervir la sangre. Hizo que mi deseo de volver contra el clan y no es fuera más intenso. Los signos son unos imbéciles llenos de orgullo, no querían hacer nada con nosotros, pero son demasiado orgullosos para aceptar el hecho de que los miembros de su clan y que también algunas familias nobles nos atacaron. Enviaron a mi papá diciendo que nos ayudarían ya que mi papá es un miembro respetable del clan y sabes que, no ha habido ningún ataque después de eso. Mi mamá y mi papá estaban felices por mí, pero yo, quiero decir, mi yo anterior se despreciaba a sí mismo. Aunque mi papá no es tan pegajoso como mi mamá, no me quiere menos que a ella. Sin embargo, mi mamá es del tipo pegajoso. Solía adorarme desde que era un niño, e incluso ahora. Mi madre fue el centro de las malas palabras cuando no obtuve mis poderes también, la llamaron algo que realmente no quiero recordar, la llamaron alguien que no es lo suficientemente digna para tener hijos con alguien que tiene y no es sangre. Realmente no puedo esperar para volverme poderoso, haré que se arrepientan de cada cosa que dijeron en contra de mis padres. El odio del clan se originó en sus celos porque mi mamá y mi papá eran miembros de la élite con su estatura, eran famosos en el clan e incluso algunos de los miembros del consejo aparentemente recomendaron sus nombres para unirse al clan, lo cual es como una dificultad de rango ese imagínense lo geniales que fueron mis padres, y todo eso fue borrado solo porque tuvieron un hijo que no nació con los poderes de la línea de sangre. El clan piensa que no valgo nada y que no puedo hacer una mierda contra ellos ni a favor de ellos. Bueno, no te importa si lo hago. Papá, mamá, voy a ir a ver la ciudad hoy. Regresaré por la noche Claro, continúa Simplemente no vayas a hablar con ninguna mujer si intentan hablar contigo, Argum Todas son zorras, si te ponen las manos encima te comerán Mi mamá entró en pánico mientras decía esas palabras Dios, ya la amo No te preocupes mamá, tendré cuidado Oyaru, decepcionas a tu padre Recuerda, es una vergüenza para un hombre si no acepta la seducción de una mujer no te contengas, ¿entendido? Dijo mi padre con las manos en mi hombro y mirando a los ojos como si estuviera dando un discurso motivacional bueno, lo que dijo es verdad. Towson, ¿debería cancelar tu última fumada de hoy? Dijo mi madre con una sonrisa fría. ¿Qué? No, no lo harás. ¿Por qué mi apuesto hijo debería evitar a las damas, subí las escaleras tan pronto como comenzaron a pelear porque, según mis recuerdos, les tomará aproximadamente una hora calmarse? Son muy buenos padres anfitriones, ¿verdad? No sé cómo eran las cosas en el pasado antes de transmigrar, pero, como estoy aquí, nadie los ofenderá. Especialmente los Inoue. De todos modos, ¿está lista la entrada a la dimensión espejo? Sí, anfitrión. Verás su entrada tan pronto como entres en la habitación. Abrí la puerta de mi habitación temblando levemente de emoción y ansiedad. Esperaba ver un portal o algo así, pero no hay nada aquí. Todo estaba igual que cuando me fui, Sia, sí, ¿dónde está la entrada? Anfitrión, solo camine directamente hacia el armario y estire sus manos hacia él. Caminé hacia mi armario y me detuve frente a él. Estiré mi mano lentamente y justo cuando pensé que mi mano tocaría la puerta del armario, mi mano la atravesó con una sensación fría envolviendo esa parte de mi brazo. HMM, entiendo. No tengo ningún portal interdimensional elegante para tener una entrada llamativa. Solo estoy entrando al otro lado del espejo, eso es todo, ¿eh? Apareció una explicación sensata e inesperada del anfitrión. Punto punto punto punto punto, decidí no responder. Bueno.